¿Qué nos decían los mendocinos y mendocinas que salimos a consultarles si van a continuar con el mismo ritual del sábado anterior o si para este van a cambiar? Algo, algo, algo, algo. Bueno, pero se está. me imagino que los partidos de la selección no, son infantiles. Sí, sí, sí, sí, los estamos viendo sí, ahí a full. Con ¿Y los... ¿Quién los ve? En familia, en familia, en familia, con la mamá, los hijos, todo bien. ¿Tienen cábalas? Eh, Estar unidos. Y no, no no hay ninguna. falta ninguno. Que, estén todos. que estemos todos. Sí, mañana, mañana, juntos. Sí, y un asadito. Pero en la previa de la selección, ¿qué se siente? ¿Hay maripositas en la panza? Sí, a ver, yo ya un poco a mi edad, como que ya he pasado todas estas instancias, entonces, bueno, lo sufro un poco menos que los jóvenes. Aparte, habiendo ganado, o habiendo ganado como argentino, dos mundiales por ahí. Tengo una, una necesidad distinta a los jóvenes que están desesperados por ganar algo. Pero sí, sí, sí, se vive con la expectativa. Usted que tiene experiencia entonces, dígame, ¿quién va a hacer los goles? Eh, bueno, es difícil, pero seguramente va a estar entre Messi y Julián Álvarez. Eh, Messi y Julián Álvarez, calculo que van a hacer. ¿Con quién va a ver el partido? ¿Si tienen cábalas? No, no, no, no cábalas no. Y normalmente lo vemos en familia. Normalmente lo vemos en familia. ¿Algún plato en especial para comer mañana? Eh, tendría que ser asado. Siempre ilusionado. La verdad que los mundiales se disfrutan. Personalmente los disfruto mucho. Y bueno, que, que Argentina esté en carrera siempre genera ilusión, sí, sí. ¿Con quién lo vas a ver mañana? Familia, siempre. Familia, por ahí algún amigo, pero sobre todo la familia. ¿Tienen cábalas? No, no, muy, no somos muy cabuleros que, que digamos. ¿Y tenés cábalas para mañana? Sí, todas, todas las cábalas, había así por haber, alguna estampita, algún santo, siempre algo hay. Que ayudan, parece. Sí, siempre, siempre nos ayudan, pero estamos seguros y confiados que vamos a ganar. ¿Con quién me lo vas a ver? Con todos mis amigos. Hola, ya estás bloqueado para el partido de mañana. Ah, oh, sí, olvídate. Estamos contentos y estamos con una alegría terrible de salir campeones. Va, tengo fe, la verdad. ¿Tenés alguna cábala o pura fe, nada más? Y casi siempre la veo con mis amigos. Ahora, bueno, me toca verla con mi novia mañana, así que... Pero no importa, más fe todavía. ¿Arriesga algún resultado para mañana? Mm, 2 a 0 para Argentina, sí. manteniendo ahí el... ¿Quién lo el, hace? ¿O quiénes? Si Dios quiere, que, por si es por mí, que sean los dos de Messi.